Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Educa. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos agregar una pregunta de pareja, eh, una pregunta de elección múltiple, perdón, sí, dentro de nuestra plataforma. Entonces, para ello, yo ya estoy dentro del banco de preguntas y acá arriba ya estoy trabajando con la categoría Módulo 1 en este caso y voy a agregar o voy a crear una pregunta que en este caso va a ser una pregunta del tipo opción múltiple selecciono opción múltiple, le doy en agregar y el ejemplo que vamos a ver es una pregunta de opción múltiple con varias respuestas posibles, entonces pongo el, el nombre de la pregunta en este caso que va a ser P4 eh, M1P4 y esta pregunta está relacionada en este caso sobre el bloque de navegación. Ok. Y el enunciado de la pregunta. Entonces, el bloque de navegación en este caso consta básicamente de cinco enlaces. Y estos enlaces son. Entonces, el alumno tiene que seleccionar de las posibles op eh, opciones que va a mostrar ahí eh, cinco posibilidades, porque eso es lo que ya te está diciendo acá cinco enlaces, ok, entonces le pongo esto también en negrita para que el alumno lo pueda visualizar, esto va a tener un valor de 10 puntos y en este caso tengo que indicar de que esta respuesta o sea, que esta, este, esta pregunta, perdón, va a tener varias respuestas y es acá donde uno define eso y es acá también si uno quiere enumerar las elecciones con abc 1, 2, 3 y compañía, ok, entonces uno define esto acá, eh, otra de las opciones interes interesantes es que si uno va a barajar o no la respuesta, en el caso del tipo de pregunta A, B son correctas o solo A es correcta o solo C es correcta o todas son correctas esta opción se tendría que desmarcar como no es el caso entonces yo marco esto para que pueda barajar las respuestas y para que ningún alumno prácticamente pueda ver las mismas opciones dentro de la lista esto sirve un poco también para eh, para que se presenten las respuestas en, en diferentes lugares en este caso entonces la elección 1 que voy a tener acá es inicio del sitio Sí, entonces esto tiene que, que definir acá fíjense que la distribución siempre tiene que ser sobre 100 puntos y como yo en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 respuestas esto tiene que tener un peso, en este caso le tengo que poner un peso de 20% acá simplemente le voy a poner correcto y en la elección 2 que sería esta de acá eh, área personal que también está dentro del bloque de navegación en este caso, le indico también que va a tener un peso de 20% después en en este caso calendario en la elección 3, le indico que va a tener un peso de 20% y también en archivos privados que es otra de las opciones que en este caso va a ser mi elección 4 esto también va a tener un peso de 20% ok luego tengo acá la opción mis cursos que sería la quinta opción disponible en este caso que también va a tener un peso de 20% y así distribuyo todo sobre 100% entonces ahora voy a agregar espacio para tres opciones más que serían mis respuestas distractoras voy a in, de, indicar también por ejemplo que acá pueden ver participantes, eso no es cierto entonces voy a ir agregando esas opciones acá, fíjense que la opción 6 en este caso va a ser eh, esta de acá puedo dejarle ninguno o en todo caso si uno considera que si selecciona esta opción se le tiene que penalizar entonces uno puede decir por ejemplo si selecciona esto que se le descuente 20% ok la otra opción serían insignias si ¿sí? entonces insignias, selecciona insignias acá y si uno quiere penalizar como les comenté entonces pone esto que le descuente un 20% más ok y por último en la elección 8 que sería calificaciones en este caso entonces ponemos también eh, que le descuente un 20% si es que si es que en este caso eh, selecciona esta opción una vez que tengamos listo esto simplemente le damos en guardar cambios y pasamos a observar cómo nuestros alumnos en este caso van a ver esta pregunta. Esto es importante que siempre lo hagamos para nosotros también poder comprobar esto, hacer una vista previa siempre y ver cómo va a visualizar nuestros alumnos en este caso el, la, la pregunta que nosotros estamos poniendo acá, entonces seleccionamos esto acá inclusive nosotros podemos darle en enviar y terminar para visualizar en este caso eh, las que está funcionando exactamente como nosotros necesitamos nuestra pregunta fíjense que todo lo que está en verde me indica que está bien, si seleccionaba mal me iba a mostrar en rojo bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para eh, crear preguntas de tipo elección múltiple con varias respuestas en su curso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.